Marca, el deporte es nuestro, Radio Marca. Nos vamos hasta los Juegos Deportivos Municipales, otro de los clásicos, los de tenis playa con Gustavo Estanicia, que me está esperando ya. Gustavo, muy buenas. Hola José Luis, buenas tardes. Bueno, esto es, esto es cíclico, recoge de alguna manera el tenis playa también, eh, la, la actividad que habéis estado desarrollando durante meses atrás con el pádel, ahora nos toca pasarnos a la playa, ¿no? Sí, bueno. En realidad ya lo hicimos lo hicimos el 1 y 2 de, de mayo, previamente hicimos el Campeonato de Andalucía aquí en la capital, uh -huh. en Tenis Playa, también con un resultado muy lindo, muy bonito, vino gente de toda de toda Andalucía y bueno, estamos todos muy contentos porque se está viendo el fruto del trabajo de, de todos estos años, ¿no? empezamos hace unos 10, 11 años más o menos uh -huh. y estamos teniendo ya jugadores que han nacido con el deporte, se puede decir, técnicamente muy buenos, muy jóvenes, con muchas ganas, mm. y, y bueno, nos da mucha alegría. Mm, claro que sí. Eh, ¿Dónde lo hemos eh, celebrado en esta ocasión? Se celebró en, el, en la zona de playa del club eh, Natación Almería, mm. eh, la verdad es que tiene unas instalaciones muy buenas, estamos ahí tratando de que el club se, se implique y haga esas instalaciones más fijas, eh, porque tienen mucho avanzado, tienen una zona de arena muy bonita para, para aprovechar, mm. eh, pero bueno, es una decisión que ellos van a tomar. Nosotros desde, desde, el, bueno, desde los juegos municipales de la Federación Andaluza siempre tratamos de, de fomentar esta, esta actividad y que los clubes se, se impliquen ¿no? de alguna forma para brindar a los vecinos un espacio fijo, más que nada. Claro, porque la playa. Lo, lo hemos hablado alguna vez, eh, Gustavo, que, que evidentemente la logística y la operativa a la hora de, de jugar tenis playa, desde luego, pues eh, mucho mejor el, el tener esa instalación fija eh, y sobre todo ahorra muchísimo trabajo, ¿no? Sí, ahorra mucho trabajo y brinda un servicio muy bonito a la gente. En los países donde está explotando, que está explotando, quiere decir que, que ya hay muchos clubes privados y mucha inversión privada. Eh, es muy similar a lo que acontece con el PADEL aquí. Lo que sucede con el padre que hay un club con 4, 6, 10 pistas, mm. cafetería, eh, duchas, eh, un ambiente, se crea un ambiente agradable, hay torneos los fines de semana. Eh, está todo montado, entonces tú marcas el horario que quieres, vas a jugar, montas escuelas. Eh, se está viendo este crecimiento en el interior de muchos países, que no en la playa eh, propiamente dicha. ¿no? Uh -huh. Tiene más futuro en el, eh, fuera de la playa que en la playa. Uh -huh. La playa distrae mucho, pero claro. bueno, se puede mostrar muy bien en la playa, claro. Bueno, y además eh, pues de toda la actualidad de toda actividad municipal además de, de lo que nos espera este verano también hablando de, de competiciones pues estáis o sigues pues con esa labor formativa verdad formando nuevos expertos en, en este deporte en el que evidentemente por, por su juventud, entre comillas hay mucho por hacer en esta materia ¿verdad, Gustavo? Sí, sí, estoy, estoy muy contento es un proyecto que nació aquí en la ciudad en Almería eh, y nos estamos expandiendo la verdad que tenemos alumnos en distintas partes del mundo de habla hispana y ahora eh, empezamos a trabajar con gente de Brasil, mm. hemos creado todo el proyecto también en portugués así que estamos muy contentos y mm. yo particularmente me voy esta semana también a, a Perú que vamos a hacer un trabajo de promoción así con, con gente de, del país que bueno, se está jugando pero no, no se está jugando mucho así que bueno, vamos a hacer una clínica muy larga, de siete días, con, con un feedback bueno entre la gente y, y por mi parte. Vamos mm -hmm. a hacer un torneo, bueno, a, a divulgar el deporte. Claro en que sí. al mundo. Claro que sí. Gustavo, buen viaje, que vaya todo muy bien y gracias como siempre por atendernos. eh José Luis, muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Sí. Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.